Que es impresentable que se siga pensando en Santiago, al país solo en las grandes urbes. No puede ser que la gratuidad del pasaje sea para el metro, para el metro tren, para eh, las zonas de Santiago, Valparaíso de para y Concepción. De verdad no se entiende, no logramos entender que no comprendan que el país es mucho más. ¿Qué pasa con el Maule? ¿Qué pasa con Valdivia, Los Ríos, Arica? Eh, en... La verdad es indignante. El país tiene que ser distinto, tiene que ser mirado de manera distinta y lo que ha hecho el Ministerio de Transporte y el gobierno es indignante.